Bien, seguimos aquí en este contacto diario en el día de hoy hablando de este tema que es el que está en el tapete sobre el panorama político que esta renuncia, esta salida del presidente del partido en el gobierno, eh, de Leonel Fernández Reina, pues ha cambiado totalmente el panorama y dejamos nosotros pues, una inquietud en el aire aquí en, con Ezequiel y con Ramón Antigua y es de todo esto que se va a dar de quiénes se van, quiénes se quedan, ese, ese es realmente el tema ahora Antigua, por ejemplo en San Francisco de Macorís que mucha gente eh, sabe eh, quiénes siguen a Leonel, quiénes son eh, danilistas eh, pero también hay que ver que siendo el partido en el gobierno que es donde están los recursos y donde, está, donde, la, base, donde la base come la mayoría, pues, hay es un problema, hay un conflicto que no sabemos realmente lo que pueda pasar. Pero en San Francisco de Macorís, antiguo. Antigua, ¿quiénes se van del PLD? De aquí no ha renunciado nadie, que yo tenga entendido, de la dirigencia del PLD. Por ejemplo, Emanuel trinidad es el presidente del Comité Municipal, Andrea Costa es el presidente provincial, provincial del PLD, y así sucesivamente. Dentro de los leonelistas... Eh, está por ejemplo Compres que es diputado y, eh, ah, eh, no he visto tampoco que haya renunciado del está, está Lupe Núñez Lupe Núñez que, que es, es candidato que aspira eh, la otra es Miledis Núñez que es diputado. Ese de, que ese, es, de Danilo, ese de Danilo, Danilo. Eh, ¿Cuáles son los otros no, el eh, Leonel no tiene más, tiene a Lupe y a, y a... Compré. Ok, Compré, de hecho, aunque no hayas no, renunciado de manera no, oficial, pero... No, nada, tampoco. Cali, okay. ya, el Compe, el que... candidato tampoco. No, pero yo digo en el... término dirigenciales, como dirigente, eh, como fuerte. Pero eh, Leónel tiene un solo candidato a la, a, a diputado, ¿Qué es la próxima, Que es Lupe. es Ok, pero entonces yo me refiero, a Antigua, y ese que él, a los a los dirigentes, a, la, a los más altos dirigentes que tiene el PLD aquí en esta zona ya mencioné al presidente del comité municipal y al presidente provincial, pero por ejemplo entre los dirigentes está Juan José Rosario eh, y, y ese equipo pero ninguno, aquí en Macorís no, no hemos oído que ninguno de los dirigentes del PLD haya renunciado para pasar a apoyar e irse con el presidente que la noche de ayer pues anunció su formal salida del PLD. Yo creo que porque se está discutiendo el tema de la ley de partido. De si el que fue candidato en el caso de Leonel, si podrá ser candidato de otro partido, y si no, lo, si no lo puede ser, lo puede ser. Pero pienso que el problema puede ser mucho más grande, porque en el caso que tú mencionas, eh, el señor Andrés Acosta, que es dirigente, eh, presidente provincial, hay una disyuntiva de Ezequiel ahí que es presente. ¿Cuál, ¿Cuál es? Si, si el señor Acosta. Decide seguir a Leonel no puede, no puede seguir a Leonel De la fuerza nacional De, no, de, la, de, fuerza la, de la fuerza pueblo. del pueblo Eso al final es lo mismo sí. eh, De la fuerza del pueblo Y ser dirigente Del partido de la liberación dominicana No, claro que no Entonces el, el señor Acosta tendrá que renunciar O quedarse en el PLD Pero hay Yo me pregunto Será confiable, porque sería como dijo Felucho Jiménez de, de, de Leonel, que él no ve a Leonel al la, sentado al lado de... Gonzalo. A la derecha con Gonzalo y a la izquierda con Danilo, él en el medio. Es lo contrario. Que no lo en coincide. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ahí se está convocando a una reunión para hoy a las 4 de la tarde del Comité Central. ¿Va a ir Lupe Núñez a esa reunión del Comité Central? ¿Va el... a ir Andrea Costa a esa reunión del Comité Central? ¿Son del partido todavía, Antiguo? Está bien, son del partido, pero... Está convocando el PLD y ellos apoyan a un posible candidato de la fuerza eh, del pueblo. Extra, o sea, el asunto no, es este no que hasta este momento, Leonel Fernández no le ha, <coughs> no le ha bajado línea para que, para que no le sí, no hagan. Eso es una ficción, porque lo que le comentaba a, a Ezequiel eh, fuera de cámara <coughs> es que Danilo va a confiar. Oye, si Danilo ha hecho lo que haya hecho, bueno o malo para llegar a, este, a, a, a esta situación en la que su candidato es el ganador y va a ser el candidato a, a la presidencia, o ya es el candidato a la presidencia. ¿Tú crees que Danilo se va a sentir, o el grupo de Danilo se va a sentir cómodo, va a mínimamente apoyar o va a facilitar que Lupe Núñez salga diputado por la tendencia de Leonel, Dándole a un partido. O sea, no o sea, es tan. que salga fácil. El diputado de su partido siendo contrario. Siendo contrario. O sea, no lo entiendo. No. Oye, no entiendo. Cómo, ¿Cómo sería esa carpintería, dicen no, no, los políticos? Están no, no. de moda es, es los carpinteros. Ramón Antigua, mira.